Existen fricciones por una razón, eh, porque estamos en un momento en el que existe una serie de, eh, de, de actividades y de, y de iniciativas que intentan recuperar lenguas que habían estado arrinconadas durante eh, muchísimos decenios en el Estado español. Y entonces, desde el momento en que empiezan a hacerse algo efectivas, tampoco demasiado efectivas, pero algo efectivas estas iniciativas de promoción de lenguas que habían quedado relegadas, arrinconadas durante los últimos decenios, eh, se producen fricciones. ¿Pero por qué se produce fricción? Se produce fricción porque... Eh, la lengua dominante, que es el castellano, tiene una serie de zonas en las que es absolutamente dominante y no está dispuesta la comunidad castellana a perder ese dominio en absolutamente ningún ámbito. De, ma de manera que eh, la fricción no se produce por la promoción de lenguas distintas del castellano, sino que se produce por el deseo de eh, muchas personas o partes de comunidades castellanohablantes monolingües de seguir ejerciendo el dominio absoluto de su lengua en absolutamente todos los ámbitos. Y por tanto, la fricción surge aquí de el querer seguir manteniendo una imposición.